A ver. Angie León Roncancio. Hola, ¿cómo están? Qué chévere haberlos escuchado. Yo quería eh, pues preguntarles qué es lo más divertido, qué es lo que les ha parecido más chévere de ser emprendedores. quién quiere contestar. Yo, profe, que tenemos tranquilidad financiera. Ok. Sara Morato. Bueno, para para mí es para mí es hacer los videos, para mí es muy divertido hacerlos y promocionar mis productos. Ok. y Sarita Garzón. Dale, darle más, alterna, más alternativas a los niños para que se diviertan. Ok gracias Chicuelos Profes, impactar la vida de muchas personas ayudar a los niños ok gracias ¿quién más tiene preguntas? yo quiero preguntar también a los tres ¿qué hacen sus papás? ¿a qué se dedican sus papás? Mis papás se dedican a, por ejemplo, a llevarme a convertir la materia prima y también a entregar los tips por medio ambiente. No, no, Sarita, Sarita Garzón, o sea, lo que está preguntando Mauro es, ¿en qué trabajan tus papás? En ah, tecnología. ¿En tecnología? ¿Cómo en tecnología, Sarita? Comercial. O sea, com ¿comercian productos de tecnología? Sí. Ah, listo. ¿Y Tomás, tu mamá qué hace? ¿Y tu papá qué hace? Bueno, profe, mi mamá, ella antes fue gerente de tres empresas. Sí. Y ella ella trabajó durante 20 años y hizo la carrera de la rata. Es trabajar con quedar en dublado, pagar tus deudas y volver a trabajar. Y tú quedas así en esa cuenta. Pero, pero ella después, eh, yo no quería ese camino. Entonces ella decidió ser eh, asocia aso a esta compañía y yo decidí seguirla. Entonces ella ahora es mi mentora. Ah, ok. O sea, tu ah. mamá también hace Omega Pro. Sí. Listo. Sí, profesor. O sea, networker. Sí, profesor, igual que yo. Ok, listo, Sarita Morato. Mi madre es profesora de matemáticas y mi padre es ingeniero. Ok. Ahí se salió Sarita. Ya vuelve a entrar. Listo, ¿qué más preguntas tienen? Tenemos una mano levantada de Germán Germán López Oiga niños Niños, ¿qué fue lo más Difícil de aprender A emprender? ¿Qué fue lo más complejo? ¿Quién quiere contestar? sin no, Para mi caso, para mí, y voy a explicar para algunas personas, algunas personas se frustran eso. Y yo antes me frustraba porque me decían no y todo, pero eso fue lo más difícil, aprender aprender a resistir el no, porque cada palabra no es un sí, un sí más. Okay. Y le okay. da más fuerza. Las personas débiles se frustran, pero las fuertes se sostienen. Gracias Tomás. gracias, Tomás. Sarita Morato. Para mí lo más difícil es que las personas siempre creen que el emprendimiento yo estoy ayudando a promocionarlo y que, es, y que es de mis padres y cosas así como que creen que me explotan y cosas parecidas a lo que le pasa al canal de Libertarios. Al canal de Libertarios a mí también me pasa muchas veces. Ok. Sarita Garzón. Lo más difícil ha sido vender. ¿Por qué, Sarita Garzón? Porque es difícil vender. Pues porque um, a veces como ya todos han comprado cosas y eso, entonces... Es un poco más difícil de vender porque como ya casi todos tienen el entonces O sea, la recompras, o sea, que te recompren el que ya te compró. ¿No? No, no, que no, ve, o sea, vender más. Ven, aumentar las ventas. Ok, listo. Muchas gracias, niños. Bueno, eh, sí, un, un par de minutos más para preguntas para los niños y, y pues nos quedamos con, con Michael. Eh, María Camila tiene una pregunta. Adelante, María Camila. Sí, eh, hola niños. Pues no, son muy admirables, en serio que los escucho hablar a ustedes y es... Muy emocionante, mejor dicho, escucharlos hablar de sus emprendimientos. Eh, quisiera preguntarles un poco sobre cómo es su, su organización, ¿no? cómo organizan su tiempo para que puedan hacer sus actividades, por ejemplo, Sara que hace sus videos y eso, cómo ocupan su tiempo, cómo organizan su tiempo para que puedan hacer todas este, estas actividades. ¿Quién quiere contestar? Sarita Garzón. Con algo a mis papás que es el colegio. Ok. Sarita Morato. Michael nos ha enseñado a nosotros a hacer un horario en Google Calendar para seguirla y así que librarnos la vía social, el colegio y el emprendimiento. Gracias, Sarita Morato. Tomás. Pues yo soy un hombre súper ocupado, un niño súper ocupado, ya que voy a tener el curso de programador, tengo catequesis, soy el representante de grupo, tengo clases los privados, pero yo soy un niño normal también, porque yo agendo todo lo que tengo que hacer, leer libros, cada día, cada día me leo 10 páginas de un libro, o sea, yo agendo cuando me las voy a leer, y yo sé... Y yo me agendo que tengo clase de libertarios a las 5 el viernes, el jueves, el miércoles. Y todos los martes también a mí me, y creo que todos los viernes a mí también, a mí me ponen a, a, solo dos veces al año a una clase de representantes de grupo. <risa> <Okay>. <risa> Gracias, Tomás. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para mis chicuelos? ¿Cómo sienten que, que esta iniciativa cambió sus vidas? Por ejemplo, Sarita va a celebrar ahorita el primer año de su emprendimiento. Entonces, ¿cómo en este año cambió tu vida, Sarita, y la de tu familia? Bueno, yo conozco a mucha gente y soy independiente. Y, bueno, mi familia me apoya bastante y así logro bastante equilibrar mi vida social con mi emprendimiento. Okay. Ay, mi vida cambió. Ah, y porque me hice más responsable por tener un emprendimiento, también tuve que equilibrar mi tiempo. Y ya fue difícil, pero mi vida da bien. Y ya me acostumbra al cambio. Ah, muy bien, Sarita, gracias. Ok. Tomasín, eh, mira profe, es que yo lo más importante para mí es inspirar a los niños que ellos no tengan que hacer la carrera de la rata, trabajar, yo quiero inspirarlos para que ellos tengan un futuro mejor Tomasín, una pregunta, pero el niño de antes de Libertarios, ¿cómo era? El niño de antes de Libertarios, yo era una adicta a los videojuegos y no sabía nada sobre finanzas, pero Libertarios me cambió la vida y descubrió un tomás por Dentco, que era un conferencista. Y gracias a Libertarios en estos momentos estoy acá en este esta sala. <risa> Buena Tomásín. Sarita Garzón. ¿Hay alguna diferencia entre la Sara Garzón de antes de Libertarios y la de ahora? Sí. Por ¿Qué qué? Pues, no. Antes no sabía que, tenía, que, ten, que había eh, que tener como un mapa de sueños, para tener también sueños. Eh, pues todavía yo no sabía nada sobre los locandos y que tenía que tener un mapa de sueños. Pero con el tiempo fue o sea, aprendiendo que todas estas cosas... Eh, me ayudan a mejorar y que se vuelva más exitosa mientras, mientras vivían. Ok. Tenemos otra mano levantada. Angie. Sí, pues es que ya aprovechando que están hablando de cómo eran antes y cómo han cambiado hoy, eh, quisiera preguntarles cómo se imaginan que van a ser más adelante, digamos, cuando tengan, no sé, 18, 20 años, cómo se imaginan que será? Tomasín. Yo me imagino haciendo un speaker y un conferencista de alto nivel. Y yo sé que lo puedo lograr y lo voy a lograr, lo voy a lograr ya que tengo mucho material para hacer. <ríe> oye, entonces. Sabita Garzón. ¿Cómo te imaginas eh, cuando tengas 20 años? Yo, un poco más grande como mi ¿no? o señor ¿no? o será una gran artista entonces ya que con mi empresa yo pues vendo cositas para pintar entonces eh, eh, hago las dos cosas por ejemplo cuando pinto estoy ok Sarita Morato me gustaría alcanzar la independencia financiera para vivir en una mansión con mi familia, ya que ese es mi mayor sueño en la niñez. Ok. Genial, gracias. Ben, Mike, ¿yo puedo hacerle preguntas a los papás de ellos? Sí, ¿Hay ¿Hay ahí están, ahí están los papás. Sí, sí. hazle preguntas si, si quieres. Bueno, no, como qué los llevó a, a tomar la decisión de, de que sus hijos aprendieran a emprender. Me gustaría si alguno de estos padres nos quisiera eh, compartir esa, esa experiencia. ¿Y por qué tomaron la decisión de, de que sus hijos estudiaran un programa como este para aprender a emprender siendo tan pequeños? Bueno, está la mamá de sin que levantó la mano. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, ¿qué les puedo contar? Yo creo que a veces tenemos unos superhéroes en casa, pero estamos como tan ocupados haciendo otras cosas que no nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Qué pasó con Tomás? Como les contó, él empezó a seguirme de una forma que yo no me di cuenta en, en realidad. Empezó a leer los libros del nochero que yo utilizaba, que eran en finanzas, libros demasiado fuertes para él, que era un niño apenas de ocho años, ¿cierto? Pero se empezó, empezó a meter... Tomó la iniciativa, que es muy importante aquí, no forzarlo ni ponerle nada. Yo pienso que ellos van despertando como sus talentos y uno puede ser un modelo y un ejemplo para ellos. Para el caso de Tomás, empezó a leer y empezó a subir sus contenidos a redes. Me decía, mami, ¿yo qué hago con tanta información en mi cabeza? Yo quiero compartirla. Entonces pues le creé unas redes y empezó a subir videos dando como un corto mensaje de esos libros, de la lectura que hacía. Eh, para casualidad nuestra, eh, Michael, a través de libertarios, pues, algún día me preguntó que si estaba interesada de pronto en que Tomás era un, un ser como muy especial, tenía unas habilidades que se querían desarrollarlas. En realidad no sabía de que había una escuela y me cuestionaba mucho eso, o sea, qué rico salir del modelo tradicional de escuela, que puedan desarrollar otras habilidades, pero no, pues, yo no sabía que existía. Eh, inmediatamente, obviamente, aceptamos la invitación de Michael, gracias a eso hoy Tomás es lo que es. Porque no ha perdido su hábito de lectura, pero sí ha crecido demasiado en muchos aspectos. Así que, Michael, muchísimas gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. Y, profesor, yo te quiero decir una cosa. Y les quiero decir una cosa que los millonarios hacen, de la ley de los sabios y los millonarios. Que ellos, en vez de hablar mucho, ellos escuchan. Y yo me hice así, emprendedor también, escuchando a las demás personas. Muchas gracias Tomás. Muy bien, muy bien Tomás. A ver, eh, Sara Morato. Hola, buenos días. Eh, gracias por la pregunta. Mi nombre es Gina Martín y pues eh, nosotros con el papá de Sara siempre estuvimos en la búsqueda de educación no tradicional para ella, para que ella pues pudiera impulsar todas las capacidades que ella tiene. Nosotros somos conscientes de que Sara es una niña muy capaz, pero yo creo que todos los niños tienen esas mismas habilidades. Entonces estuvimos en la búsqueda siempre, Sara hizo muchos cursos antes, hizo coach para niños, hasta que encontramos libertarios y pues ha sido un proceso muy bonito y ella ha crecido muchísimo y nos ha mostrado, nos ha dejado que abiertos, aunque pues sabemos que, como yo le digo a ella, pues si más adelante quiere cerrar este aprendimiento y abrir otro, pues es que la, el camino está empezando hasta ahora, lo puede hacer. Entonces, está en el proceso de búsqueda, de, de conocerse a sí misma, de encontrar cuál es su pasión y pues nosotros la vamos a acompañar siempre en lo que ella decida y en lo que ella quiera. Gracias. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Gina. Excelente. Y... Eh, Sarita, ya. El papá de Sarita Garzón. Pues muy buenos días para todos. La verdad es que nosotros consideramos que el trabajo con, con Sara es un trabajo en equipo. Eh, intentamos por todos los medios que en estas edades tempranas el aprovechamiento del tiempo tenga un fin y tenga un propósito. No conocíamos de, el programa de libertarios de Michael. Y de manera, de alguna manera azarosa, por el tema de pandemia, empezamos a descubrir que algunos de los gustos de Sara podrían ser bien canalizados y convertirse en posibilidades de, de emprendimiento y naturalmente de negocio. Este, nosotros consideramos que eh, se trata de seguir divirtiéndose, se trata de abrir el abanico de posibilidades para hacer muchas cosas, y que tengan la posibilidad de ser ellos mismos, de eh, tener en sus propios sueños las posibilidades de eh, pisar nuevas tierras, de conocer más gente, de intentar eh, tener nuevas y mayores posibilidades de enfrentar la vida y el reto que tienen de aquí en adelante. Y creo que ha funcionado desde ese punto de vista. Muchas gracias. Listo. Quisiera saber si alguno de, de los estudiantes de, de la especialización tiene alguna pregunta para los padres aprovechando que están ahí. Y si no, pues ya les agradeceríamos enormemente a, a las dos aritas a Tomás, a los padres que se han hecho presentes por tan bonita y significativa experiencia. Eh, y luego nos quedaríamos un rato hablando con Michael para que nos cuente el, del proyecto. Entonces, antes, si hay alguna pregunta, por favor, la creo que María Camila. Adelante. Hola, buenos días. Yo tendría una pregunta para los padres, o más que una pregunta, pues no sé, es eh, si ustedes estuvieran enfrente de otros padres, ¿qué les dirían? ¿Qué mensaje o qué les dirían a esos a otros padres para que como que vieran la importancia de, de, de, de emprender, de, de enseñar a, a emprender? Charita Morato. Bueno, muchas gracias. Yo, mmm, cuando tengo la oportunidad de hablar con otras mamás, pues el consejo, desde mi humilde opinión que les doy, es que mmm, miren mucho a sus hijos, que los observen mucho, mucho, mucho, porque eh, todos los niños tienen talentos inimaginables. Y de pronto, si uno se da cuenta, ellos jugando en eh, que eh, ¿Qué es lo que más juegan? ¿Qué es lo que hacen sin que se les pida? Entonces, uno puede apoyarlos y orientarlos en, en lo que va a ser su camino en la vida. Eso básicamente sería el consejo que yo les daría. Ok. Va Andrea. Bueno, mira, aquí hay algo muy particular y es que yo creo que todos los adultos en algún momento tienen miedo de emprender y salir de esa zona de confort. Para mi caso fue pues así porque 20 años duré eh, en mi profesión y así, se me dio mucho miedo hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado con Tomás, por ejemplo? Dicen, ¡ay, qué rico era Tomás! Como, como es de bello, como sabe, eh, me pregunto yo, pero es que todos tienen la misma capacidad. en los niños ok muchas gracias vamos con eh, Sarita Garzón acá está yo lo primero que, que recomiendo a los otros padres es tener la posibilidad de que a quienes están formando es a los, educando es a los niños a ellos eh, y que el principal espejo que tienen ellos, somos la familia primaria, somos los que estamos acá. Impulsarlos, dejarles que ellos sean ellos mismos, tener la posibilidad de explorar en equipo cada uno de esos eh, grandes potenciales. Coincido claramente con, con lo que decía una de las mamás, y es eh, estar muy al tanto y pendientes de lo que ellos hacen, de sus gustos, de sus, de sus creencias y ayudarlos a formar ese camino. Y en el caso de, de, de quienes no estén convencidos de eso, este, pues inspirarlos y entregarles herramientas para que se den cuenta que no es que sea un caso especial, sino que se debe convertir en algo para todos los niños. Este, y si ustedes se dieron cuenta como estudiantes que son... Y un maestro que está acompañándonos acá de la, de la universidad, este si los niños de 7, 8, 9, 10 años están pudiendo hacer este tipo de cosas, con la profundidad que se logra, imagínense cada uno de ustedes pensando en sus propias metas, ¿no? Y, y ayudar a construir eso realmente es muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les, eh, les, do, les doy la cara un poco para agradecerles por su tiempo. No quiero abusar de, del tiempo de los niños, de sus padres, que tienen cosas que hacer. Les agradezco enormemente eh, estas enseñanzas. Esto es más valioso que la mejor clase que, que uno pueda tener, o esto configura una clase espectacular imaginable. Eh, por otro lado, nos, nos hace pensar un poco del sentido de la educación, que es algo que estamos discutiendo en la especialización en la universidad. Entonces quiero agradecerles por su tiempo y desearles enorme éxito en sus proyectos de emprendimiento, sea este o sea otro, porque el solo hecho de, de intentarlo y fracasar genera grandísimos aprendizajes, pero más allá, pues eh, la, la admiración y el respeto para estos papás consagrados, eh, pendientes de sus hijos, que los apoyan y que, no, en, al contrario de cortarles las alas, como decía Gina, los, los ayudan a volar, les dan las posibilidades de que que eso vuelve, entonces un gran ag un agradecimiento muy sincero y especial de mi parte y por su tiempo muchísimas gracias, eh, lo que vamos a hacer enseguida es que ya ustedes pues se pueden retirar, si, no, si Michael no tiene algo que solicitarles o decirles eh, y luego ya vamos a trabajar con Michael un ratico para hacerle preguntas y que nos explique un poco más de su proyecto, muchísimas gracias gracias a ustedes, bueno Chicuelos gracias por el tiempo nos vemos la próxima semana con mucho gusto, profe. Y lo hice con mucho gusto, profe. Fue un encanto estar con todos ustedes. Chao. gracias. Chao, gracias. gracias. gracias. gracias. Muchas, gracias por... Muchas gracias por su tiempo. En el chat le dejo el link que lleva a mis redes sociales. Eso, dejen sus redes sociales para que les compren. ¿Viste? Gracias, ahorita. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ahorita. Gracias. Gracias, Chao. Mike, Dime. es nada, tú nos cuentas, no, pues o sea, sorprendente, pero es que yo yo siempre me sorprendo y yo quisiera saber qué piensan mis, mis estudiantes porque yo yo estoy abierto, pero pues no sé ustedes qué piensan, qué quieren decir, sobre todo quienes nos han hablado, eh, que, que se expresen y que nos cuenten su sentir, lo que vieron, lo que les hace, lo que les provoca esta, esta experiencia. Daniela tiene tiene quiere hablar.